días, buenas noches. El día de hoy eh, queremos dedicar el primero de dos programas sobre un campo muy importante y muy novedoso, creciente y que está dominando múltiples áreas de la sociedad y del conocimiento, que es la nanotecnología. El día de hoy nos vamos a hablar de los orígenes de la nanotecnología. Nano es la expresión eh, que se usa para eh, cobijar un espectro muy importante en la naturaleza, en el universo y en la realidad, que eh, es el universo microscópico. El universo microscópico se compone de el universo milimétrico o miliescalar, micrométrico o microescalar, Nanométrico o nanoescalar, femtométrico, atométrico, septométrico con Z y yocto. Primera observación puntual. La velocidad más rápida que jamás hemos alcanzado eh, eh, hasta, hasta este momento eh, son 246 septosegundos, es decir, 10 a la menos de 21 metros 10 a la menos de 21 segundos que es la velocidad de comunicación de algunas partículas eh, eh, elementales el universo microscópico se compone de mili, micro, nano ahí está, nano y entonces la nanotecnología o la nanociencia es, es tecnología y ciencia que se ocupa de la escala nanométrica o nanoscalar. 10 a la menos 9, pero que en realidad abarca estas otras dimensiones que acabamos de mencionar. Aquí voy a mencionar un elemento técnico que no es difícil, pero es importante considerar. La escala última del universo se denomina la escala de Planck. Y la escala de Planck es exactamente 10 a la menos 33 metros y estos 10 a la menos 33 metros es el límite que de acuerdo con la mecánica cuántica eh, eh, marca el momento en el que a partir del cual podemos conocer el universo y más allá de 10 a la menos 33 en el estado actual del conocimiento en química, en matemáticas, en física y demás es imposible decir alguna cosa el origen del universo estaría antes de 10 a la menos 33 en la escala de Planck y si pensáramos en términos de tiempo sería 10 a la menos 42 es el tiempo de Planck escala de Planck espacio tiempo de Planck eh, eh, tiempo de Planck tiempo y esos son los límites absolutos del conocimiento ok, entonces el límite al que hemos llegado hasta el día de hoy son los segundos o en una, en una medición septométrica, que es 10 a la menos 21 metros o segundos, según el caso. ¿sí? Y finalmente, si se quiere, y segundos Y entonces el espacio que tenemos, 10 a la menos 21 o 10 a la menos 24, y el límite, 10 a la menos 33, sigue siendo verdaderamente vertiginoso. No obstante eso, los avances eh, desde los orígenes de la nanotecnología 1 y 2 de la nanociencia, han sido verdaderamente vertiginosos. Estos orígenes se eh, remontan eh, de manera puntual, digamos, a, primero en el sentido teórico o conceptual de la palabra, a una conferencia muy importante que dicta Richard Feynman, Uh, um, uno de los premios uh, Nobel de Física, el 29 de diciembre de 1959, en la Universidad Caltech, el California uh, Technical Institute, uh, um, que se llamaba, hay mucho espacio allá en el fondo. En inglés, there is plenty of room at the bottom. Este texto no tiene ninguna ecuación. Se consigue, se puede tener acceso a él fácilmente en uh, los buscadores que tenemos, Google o Safari o lo que se quiera. El origen conceptual aparece en, um, con Richard Feynman, que es un uh, científico muy importante que uh, trabaja fenómenos um, eh, cuánticos, comportamientos cuánticos. De suerte que la puerta, <ríe> la llave, si se quiere, de acceso a la nanotecnología o a la nanociencia, es la física cuántica y todos los fenómenos subatómicos y los comportamientos que tienen lugar en ese momento. Sin embargo, el concepto de nanotecnología como tal aparece en los años 1970 gracias a un científico japonés muy importante que se llama Taniguchi de la Universidad de Tokio. Taniguchi es quien acuña el concepto de nanotecnología. Pero el primer texto, el primer libro muy importante, y este está traducido al español, que señala la importancia de este campo que está marcando ampliamente a la sociedad, lo iremos a mencionar en el segundo programa, es un libro publicado originalmente en 1986 por Drexler, que se llama Máquinas de la Creación. Los orígenes de la nanotecnología son uh, los orígenes de un universo microscópico que hemos venido ganando de manera vertiginosa y que abarca a múltiples esferas de la, esferas de la sociedad en el sentido cotidiano de la palabra. A la industria cosmética, o con la cosmetología, a los automóviles que circulan por las calles, los computadores y celulares que utilizamos, las mesas y sillas y muebles que eh, cotidianamente usamos, muchos de los elementos deportivos, ópticos, eléctricos, electrónicos eh, y demás que mencionaremos en el segundo programa. La nanotecnología es ciencia de punta que eh, consiste en la capacidad de leer inicialmente y luego de escribir los átomos y las moléculas y componer lo que vamos a llamar nanotubos eh, eh, superficies de un nivel, de dos niveles etcétera, que nace conceptualmente en 1959 abarca las escalas milimicro. micro nano, ato, femto y demás, y que está marcando múltiples campos desde la medicina, la, el, la purificación de las aguas y demás. Nanotecnología, nanociencia, un campo apasionante de la investigación científica contemporánea que nace en 1959, se acuña en 1970 y... Eh, adquiere el Estatuto de Ciudadanía, por así decirlo, en los años 80 y 90. En el segundo programa veremos cómo se trabaja y en qué consiste específicamente este programa de investigación. A ustedes por su atención. Muchas gracias.